a que no le di correctamente al botón de grabación para la sesión de cómo gestionar la coordinación de seguridad de salud con la aplicación de la app del libro de incidencias electrónico, voy a hacer esta breve introducción y va a unirlo de alguna forma en recalario para tener el vídeo completo. Pues nada, en este caso voy a proceder con la presentación. Me llamo Ebrul Mahamud, soy arquitecto técnico, tengo una pequeña empresa de coordinación de seguridad de salud, una pyme. Y eh, la sesión de hoy se trataría de explicarles nuestra experiencia de llevar la gestión de la coordinación de seguridad de salud con el libro de incidencias electrónico. No se trata de explicar en profundidad cómo funciona la aplicación, para eso hay un vídeo y aparecerá en la presentación. Eh, que fue una entrevista que realizó Enrique Alario a mi compañera Maribel Chamorro y pueden verla en cualquier momento se trata de exponer la experiencia y que sea algo más práctico para mmm, que les pueda servir para llevar la gestión de la coordinación con la herramienta de la ApLIE Libro de Incidencias Electrónico en esta presentación vamos a ir a, vamos a hacer un práctico como estábamos diciendo por lo tanto, los pasos principales que vamos a, a tratar serían la activación del libro de incidencias electrónico una vez, una vez tengamos eh, adjudicada la obra, eh, redactar un acta de gestión de la coordinación, que ahora explicaremos de dónde sale este documento, y el desarrollo de la coordinación durante los trabajos. Una vez adjudicada la obra, eh, activamos... La obra en el libro de incidencias, incluyendo los datos en la aplicación, serían los datos generales, los datos de intervinientes principales y una serie de datos que se deben de mantener, como son, por ejemplo, los de contratas y subcontratas que se irán actualizando a medida que se desarrollen los trabajos. Obtenemos la portada y el código genérico. Aquí podemos ver una imagen de lo que sería un código genérico. Este código genérico se tiene que dejar en el acceso a la obra, puesto que para poder acceder al libro de incidencias a través de la web donde se indica por parte, por ejemplo, de la inspección de trabajo, ponen este código de invitado y no dejan rastro de que han entrado, pero sí podrían leer las anotaciones. En este caso no podrían anotar porque no se ha pedido acceso para poder anotar, si sí podrían pedirlo en otro momento, pero en este caso solamente es para leer. Para, eh, como explicaba al principio, para un eh, uso, aprender el uso detallado de la aplicación, eh, dejo el link, aunque ya lo puso durante la conversación, durante la charla, en, en el chat, lo dejo también Enrique Alario que es la entrevista que hizo a, a mi compañera Maribel Chamorro. Se comienza aquí la grabación, puesto que se me ha olvidado darle al botón. <risa> Pero bueno, después haremos algún, algún apaño para poder completarlo de alguna forma. ¿vale? Vamos hablando de este código de invitado que nos lo pide la inspección de trabajo para que cuando ellos visiten la obra puedan acceder a, a la página web del libro, meten el código y sin dejar, como digamos, rastro, pues pueden leer todas las anotaciones necesarias. A partir de aquí, el primer documento ya tenemos activada lo que sería la la aplicación del libro de incidencias electrónico con todos los datos, todos los intervinientes y preparamos lo que es el acta de gestión de la coordinación. En este caso, el artículo 8 de la ley de subcontratación habla en un pequeño texto, una frase, dice más o menos que el coordinador debe explicar eh, la dinámica y el procedimiento de coordinación establecido. Entonces, aprovechamos este documento, esta, este este, este dato para generar nosotros en nuestra empresa lo, lo que llamamos el acta de gestión. Aquí explicamos cómo se va a generar, cómo se va a producir la, la gestión de la coordinación y aprovechamos para incluir todo el funcionamiento de la aplicación para el resto de intervinientes. Por lo tanto, quedarían informados todos de que el libro de incidencias es electrónico y podrían acceder a, a base de códigos que van recibiendo para hacer uso de tanto leer como poder anotar, ya que eh, repetimos, el libro de incidencias es de todos, no solamente del coordinador de seguridad. Los pasos a seguir serían realizar un borrador del acta desde la web, eh, mantener este borrador dentro de lo que sería la aplicación, la parte de web, duplicar ese documento que se puede realizar directamente en la página web y enviar el acta a los intervinientes. Aquí tenemos un pequeña, una pequeña pantalla donde se puede ver cómo aparece en la página web podemos ver que aparecen todas las anotaciones o actas. Esto es solamente un extracto de una de las obras. Se ve quién ha creado este acta o esta anotación. Se ven aquí, por ejemplo, Oscar, que es un compañero. En mi caso, cuando lo realizo yo. Y arriba se pueden ver los botones de nueva anotación, nuevo acta, nuevo informe. Entonces, en la página web, como decíamos, se puede acceder, se puede generar este borrador. Y para finalizarla y enviarla, tendríamos que hacerlo desde la app. En este caso estamos intentando evolucionar la web para poder realizarlo todo desde la misma, pero lleva un poco de, de tiempo. A medida que se vayan eh, incorporando eh, contratas, tendremos que ir lanzando este acta de gestión de la coordinación para que queden in, informados. Voy a intentar eh, salir de esta... Vale, voy a entrar en lo que es la aplicación, la tengo abierta aquí en el iPad y lo que he estado hablando es, bueno, esta es la página principal donde tenemos todas nuestras obras, podemos tener un nuevo proyecto, acceso como intervinientes, ahora explicaré básicamente en colaboración cómo, cómo se, se aplicaría este punto, pero si entramos en los proyectos, tendríamos aquí nuestros proyectos, arriba del todo podemos ver que podemos ser el coordinador, un coordinador asociado, que nos pediría un código para ello, o otro interviniente. A partir de ahí, si entramos dentro de lo que sería una de nuestras obras, podríamos ver aquí lo que hablaba al principio de los datos principales, identificativos del proyecto. Esto es lo que se vincula cuando un colegio profesional está incluido dentro de la aplicación. Estos datos pues, nos vienen indicados en un correo electrónico para incluirlos. Si no, si no lo queremos utilizar porque es una obra sin proyecto y no la hemos visado, entonces lo que haríamos es directamente incluir los datos. Los datos generales de la obra, que serían estos de aquí, con el promotor, cuando sobra con proyecto o sin proyecto, lo tendríamos que indicar, y después los intervinientes. Los intervinientes los tenemos divididos, como se puede ver, en promotor, dirección de obra, dirección de ejecución, coordinadores asociados, técnicos en prevención de la coordinación, y a partir de ahí, contratistas, subcontratas, aquí vienen los inspectores o los técnicos de la inspección, y otros. Esto es un resumen rápido, ya les digo que hay un vídeo explicativo y muy bueno, donde se puede ver todos, todos los pasos. Dejo de compartir y vuelvo a la pantalla de la presentación. El, el, el vídeo que comentas, eh, ¿lo compartirás tú en algún sitio? Eh, ¿Lo pones sí. en, el, en Quedada AT en el canal, por ejemplo? Claro, lo, lo, lo tengo en la presentación esta de aquí, que estará la, la podemos difundir, pero también lo podré incluir después en el, en el Slack de alguna forma. Se pueden poner en contacto conmigo, no hay ningún problema. Vale, perfecto. Vale, a ver si puedo volver aquí a la presentación. Estoy aquí. ¿Ven la presentación ahora, no? ¿Se puede ver? Sí, ¿no? sí, sí, se ve, se ve. Vale, se perfecto. Ve. Pues nada, durante el desarrollo de la coordinación, eh, los documentos que se pueden ir preparando son tanto anotaciones, actas como informes. Por lo tanto, ¿cómo nos distribuimos nosotros con colaboradores, con el resto del equipo de coordinación? Pues lo que hacemos es, las anotaciones, hay que entender que son parte del libro de incidencias. Por lo tanto, son documentos que cuando la inspección de trabajo nos lo requiere, se recopilan, se, se forma un PDF y se puede enviar perfectamente a la inspección de trabajo para que ellos puedan leer todas las anotaciones o se puede imprimir y se puede entregar a, a la inspección de trabajo. Las actas son documentos eh, alternativos para la coordinación de seguridad de salud, por ejemplo, para actas de visita, actas de reunión o actas resumen. A partir de ahí, cada uno como, como las maneje según el cliente. Y lo último serían los informes. Esto ya es según solicitud del cliente o si uno quiere hacer informes mensuales para, para el cliente o para el resto de, de intervinientes. El equipo de coordinación o los colaboradores eh, lo vemos fundamental ahora por lo que ponemos aquí, es decir tenemos que repartir las visitas para reducir nuestros desplazamientos ya que bajo una pandemia así nos lo están pidiendo por lo menos por ahora. Eh, ¿Cómo lo distribuimos nosotros? Nosotros podemos tener la figura como vimos antes del coordinador asociado que sería otro técnico con el que podemos compartir la coordinación. Ellos pueden realizar siempre anotaciones, actas o informes, al igual que el coordinador principal que ha activado la coordinación. Un técnico en prevención de riesgos laborales, que sería parte del equipo de coordinación. Con ellos podríamos hacer actas o informes, porque entendemos que a lo mejor no serían las personas idóneas para anotar en el libro como, como anotación dentro del libro de incidencias. Y después el resto de la dirección facultativa y contrata. Esto nos está surgiendo ahora puesto que como prácticamente no nos podemos mover y menos viajar, estamos eh, eh, digamos distribuyéndonos con la dirección facultativa incluso con la contrata como soporte para obtener fotos y pequeños vídeos para incluirlos en nuestros documentos generados desde el libro de incidencias. ¿Cuál sería la dinámica de trabajo? La dinámica de trabajo sería... Obtención de fotos y pequeños vídeos, es muy importante que sean pequeños para que no pese mucho los documentos. Y por la persona que visite, ya sea el coordinador, el asociado, el técnico en prevención o recibirlo directamente por, por un jefe de obra o por la visita del director de ejecución. Realizar videovisitas visitas por quien visita o directamente con la contrata porque en ese momento no podemos visitar la obra. Y documentar todo muy bien. Esto es importante porque hablando con, con los abogados de los colegios profesionales nos dicen que mientras documentemos de dónde sale nuestro documento, indicando en una primera sección en base a qué se está realizando, en base a que el coordinador asociado ha visitado, en base a que el técnico en prevención ha visitado, en base a un vídeo que nos ha enviado el, el jefe de obra o el recurso preventivo, por ejemplo. Incluimos estas fotos en los documentos según la información recibida, hay un hueco siempre dentro de la aplicación para poner un texto y después un pequeño vídeo y después los vídeos se pueden incluir mediante link vinculados a una nube. Uno puede generar un pequeño link escrito dejándolo con texto para que alguien pueda ver pues, cómo se ha desarrollado una actividad cuando se visitaba en ese momento la obra. En el caso de que lo necesitemos, podemos avisar telemáticamente a la inscripción de trabajo. Nosotros tenemos todos los pasos para realizarlo a través de la página web del instituto. Por lo tanto, eh, podemos difundir, dar difusión de ello a través del Slack para que vean todos los pasos. Es un documento en PDF para seguirlo y lo podemos hacer sin tener que hacer uso ni de fax, a no ser que nos lo pidan directamente por, por correo electrónico. Creo que he ido a lo mejor demasiado rápido, no sé qué, qué tiempo porque no me ha avisado aquí la, la aplicación. Pero no, no, vas, vas muy bien, llevamos eh, 18 minutos de charla, entonces, eh, como tú quieras, ¿eh? vas. Vale, vas yo por, por mi parte mmm, entiendo que si hay un turno de preguntas sería mejor para convertirlo en algo más dinámico. Si tú consideras que ya, eh, a ver, si tú consideras que, que lo que quieres contar ya lo tienes contado, eh, si te parece, eh, en el chat. Creo que hay, hay una duda, no hay, no hay muchas dudas más, entonces creo que tienes un poquito de margen si quieres dejar alguna aclaración o algo y si no pues invitamos a los compañeros que dejen sus preguntas o que pidan la vez para hacerte la pregunta de viva voz porque creo que será mucho mejor. Vale, pues ¿vale? quien quiera activa el micrófono y podría preguntar. Eh, mejor que levante la mano o lo diga en el chat y le, ah, vale. le damos le, le abres tú el micrófono, ¿vale? es que si no puede ser un poco el lío y pueden, pueden cruzarse. Vale, bueno. Sergio Pérez tiene abierto el micrófono no sé si es porque quiere preguntar o porque lo tiene abierto por accidente gracias Sergio en el, María, María José Bustos tiene abierto el, el micrófono no sé si es para, para hacer una pregunta o por accidente en, en cualquier caso, si quieres, mira, el chat yo he estado viendo aquí. Eh... Ah, no, vale, perdón. Eh, Están comentando sobre el tema del micrófono. ¿Puedes, ¿Puedes seguir? De momento no hay ninguna consulta en concreto sobre... Vale. Hombre, como me he dejado eh, documentos sin compartir, porque he ido muy rápido, no sabía cómo iba de tiempo. Dale, eh, voy a aprovechar dale, dale. para compartir un documento que es el de... A ver si entro bien aquí. Es el documento que se genera cuando uno ha activado la, la coordinación. Hay un documento que se genera en un, y lo recibe el coordinador, que es este de aquí. Esto nosotros lo llamamos la portada. La portada es como si uno quiere imprimir el libro de incidencias completo. Esto es más bien es para el final de la obra. Uno quiere recopilar. Pues aquí aparecen las hojas que serían lo que conforman el libro de incidencia. Vienen a ser un poco estas páginas de aquí, parecidas a los de papel. Aparecen todas estas informaciones siempre de los artículos del 1627, todas las eh, divisiones territoriales de trabajo, lo que nos indican ellos. Y a partir de aquí serían, aparecerían todas las contratas con sus números de aperturas de centro de trabajo. Esto le viene muy bien a la inspección, pues, que... Eh, si quieren ponerse en contacto con una empresa con, con ver este número, eh, el número de apertura, se pueden, pueden ir a este documento y ponerse en contacto con las con la empresas porque a veces es complicado. Y la última parte del documento es lo que comentábamos del código de invitado. Este código de invitado se tiene que envi eh, enviar a la contrata para que lo dejen el acceso a obra. En varios puntos de la obra, en el acceso, donde están las oficinas, porque es lo que va a preguntar un inspector para poder leer las anotaciones, aunque también lo puede hacer desde cualquier ordenador de, del equipo de jefatura de obra. En la página web, que la tengo aquí abierta, no sé que haya perdido su... voy a intentar ir al inicio de la misma, que se ha acabado la sesión... Con los mismos datos de usuario podemos acceder y aquí tendríamos todas nuestras obras. Proyectos finalizados y proyectos en curso. En cualquiera de los proyectos en curso, lo que estaba comentando antes, son los tres documentos que se pueden generar. Que son anotaciones del libro, actas o informes. Si entramos, y me deja entrar aquí, a ver. Dentro de cualquiera de los proyectos, voy a intentarlo ahora. Esto va muy lento. No sé si pues, me aparecen sí. preguntas porque estoy viendo... Sí, están, están apareciendo preguntas. Si quieres eh, comentar alguna cosa y yo te... te, te vale, no, a únicamente si quieres, ¿eh? Eh, para que se vea aquí eh, dentro de cualquiera de, de los proyectos el hecho de que se pueden generar los documentos que decíamos. no Tienes anotaciones, actas de informe, podemos generar una nueva anotación. Cuando la tenemos generada y guardada, se sincroniza con el tablet y podríamos guardarlo como borrador para... Eh, sí, si se me oye, ¿tú? sí. Es que solamente se ve la presentación del PowerPoint, no se está viendo la aplicación. ¿eh? Ah, perdona, perdona, perdona. perdona. Javier de Sevilla, saludo, aprovecho. Hola. Gracias, Javier. No se está viendo ahora. Se está viendo, se está viendo el PDF. Ah. Pues ha quedado, se ha quedado. No. Se ha quedado colgado en tres pues, desarrollo de la coordinación de seguridad y salud. Vale, vale. Pues voy a ver por qué. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ahora se ve. Vale. Me a mí, ¿no? ahora, ahora te vemos a ti. Vale. Si quieres, mientras que intentas compartir otra vez el este, ¿quieres que te vaya trasladando alguna pregunta de las que sí, se han ido haciendo? O prefieres... Pues mira, yo creo que lo suyo es que eh, dar pie a las personas que han hecho la pregunta y que, que la hagan de viva voz. ¿no? Entonces, la primera que tengo aquí es de Ana. Ana, si quieres eh, habilitar tu, tu micrófono y hacerle la pregunta directamente a Brun. No sé dónde está Ana. Aquí está Ana. Vale, Ana... Si no, si no, hago yo la pregunta. Eh, a ver, lo que dice Ana es, hola, conozco vuestra aplicación y en Galicia he realizado consulta a, consultas al ISSGA e inspección de trabajo sobre si esta aplicación podemos empezar a aplicarla en Galicia. Y no tiene ningún problema. Pero nos encontramos con la negativa de los colegios profesionales, principalmente el de Coruña. Vale. Pues ahí poco, poco te puedo decir al respecto de, lo, de la información que has recibido. Evidentemente nosotros y más a través del consejo sobre todo siendo arquitecto técnico lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con todos los colegios y mira me está diciendo que me queda poco tiempo el hecho es que lo importante aquí cuando vamos a los colegios es que tienen que ser los colegiados los que insistan en el uso de la herramienta porque eh, es verdad que cuando muchos colegiados piden una herramienta es el colegio el que después se pone en contacto con nosotros. Al principio, ellos lo ven bien o lo ven mal, ellos tienen varias batallas que cubrir como, como colegios y poco a poco van entrando cada vez más colegios profesionales. ¿Podemos contestar alguna? Sí, estaba la, la pregunta de Ana. Perdón, no me funciona el audio, puedo enviar un documento de la contestación del ISGGA. Vale. Ha mandado... Un documento, eh, luego lo, lo veremos, pero vamos, no, la pregunta claro, era que sí. los colegios le ponían problemas en, en Galicia, sobre todo. Claro, esto, yo lo que decía, insistan a los colegios profesionales porque atienden más, evidentemente, a, a los colegiados. Esto es fundamental para poder obtener esta, cualquier otra herramienta. Vale, pues la siguiente pregunta que veo por aquí, después de la de Ana, eh, sería, vamos a ver, algún... Vamos a ver, Ana, ¿cómo puede inspector anotar? Ese he sido yo. Vale, el inspector puede anotar puesto que vimos antes en los intervinientes que podemos incluir a cualquier técnico de la investigación. Entonces, además puede limitar en el tiempo, lo puede colocar de una fecha a otra y a partir de ahí no, no tendría acceso porque ellos no quieren tener acceso ilimitado. Por eso salía de lo del código de invitado para poder acceder a leer y no a leer. En el caso de que quieran inscribir pues nos tienen que pedir permiso, es como si nos piden el libro para poder escribir. Por lo tanto, le daríamos un acceso con sus datos para que puedan acceder, poder leer y poder anotar, en ese caso. Vale. Eh, la siguiente pregunta que tengo por aquí es de Sergio Pérez. Sergio, eh, si, quieres, si quieres abrirte el micro y comentar. Sí, hola, muy buenas. Buenas tardes a todos. Muy buenas, Sergio. Sí, nada, yo lo que decía el comentario que ponía en el, en el chat decía que, que yo en su día también pregunté a mi colegio, yo soy de La Rioja y, y además que creo que también que le mandaba un correo a Brul o, bueno, a mí lo que me decían de mi, en mi colegio era que, que, que no lo implementaban en el colegio de La Rioja por, porque estaba, lo último que sabían era que, que el Consejo General que, que no lo aprobaba o que no, o que no le daban el visto bueno pues porque estaban esperando que querían que cambiase la legislación, que había que cambiar la legislación y que evitar que, que diga que tiene que estar el libro de órdenes en el libro de incidencia, no, eso era lo que me decían a mí, y que por eso no, no, lo, no lo implementaban aquí en la río. Sí, bueno, en que el Consejo además eh, ha sacado una nota al respecto, aún, aún sacando el Consejo esta nota estamos implantados en varios colegios profesionales de arquitectos técnicos, es decir, que cada uno lo ha tomado de forma distinta a la hora de interpretar. Eh, el hecho es que la normativa, es decir, no, nosotros lo que hemos intentado con la aplicación es cumplir con la tecnología, cumplir con todo lo que dice la normativa. Por lo tanto, también tenemos la complicación, yo lo traslado, lo traslado al papel, es decir, si el libro tiene que estar en obra y tiene que estar para todos, en obras lineales tenemos un problema, en obras pequeñas también tenemos un problema. Este libro en este momento está disponible para todos. La normativa cuando redactó pensó que el punto de reunión y el punto donde todos íbamos a acudir era la obra. Pero en este momento nosotros cumplimos con este punto desde el punto de vista de que todos podemos acceder a leer y a anotar, en los casos que se pueda, a las anotaciones del libro de incidencias. Pero de ahí a lo que contesta el colegio es, lo que repetía antes, es insistir, porque algunos lo implementan y otros no, y después el consejo, como consejo, ha dado esa, esa respuesta a algunos colegios. Al final, sí, bueno, mi... eso, al final es lo que tendríamos, que al final pues, vamos cada uno por nuestro lado, ¿no? Es lo de, lo de siempre. Sí, sí, sí. Pero, eh, al final, yo la, la opinión que tengo y lo que más o menos se llegado a la conclusión es que, el libro de incidencias no es un libro en sí, sino que el libro de incidencias legal es el número de diligencia, y ese número de diligencia el colegio nos lo pone en un libro en papel, pero realmente lo que tiene validez legal es el, el numerito, ¿no? el número de diligencia del colegio. El formato en el que se hagan las anotaciones, en el que está reflejado ese número de diligencia, pues el formato puede ser papel, puede ser una paloma mensajera, puede ser electrónico, no lo sé, pero realmente la validez legal es la de la diligencia. El libro de órdenes no es un libro en sí, sino que es un número diligenciado por el colegio, quiero entender Sí, bueno, pues al final pues supongo que, que si lo queremos hacer así, pues habrá que pagar libro de incidencias al colegio y pagar libro de incidencias al... eso, eso es lo que hago yo <risa> <risa> Bueno, eh, mira eh, Gracias Sergio, Sergio Pérez eh, bueno, tenemos, tenemos algunos eh, micros abiertos todavía, por favor tratad de, de, de verlo porque se oye algún fondo. Mira, Sergio Moya, si quieres abrirte el micrófono y hacer la consulta que has hecho. Eh, Sergio. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Hola, mira, Sergio, de, del Colegio de, de Valencia, con de, de Enrique. <ríe> sí, mira, hacía referencia un poco, el otro día estuve viendo un vídeo muy interesante de él por el tema de introducirme al libro de incidencias electrónicos. electrónico. Y, y bueno, pues como todo en esta vida, pues nos tenemos que, que ver un poco primero los, los gastos ¿no? que nos conlleva. Entonces me di cuenta, que aparte es una cosa que, que yo al menos desconocía y no se, creo que no se suele comentar, es el coste de, las distintas, de, bueno, de los distintos documentos, ¿no? paquetes de documentos, creo, si me equivoco me, me corregí, por favor, sí, sí, es por que eh, que... Para, para realizar anotaciones. Y dándole una vuelta a esto, me surge la, la duda si esto puede ocasionar que se documente menos, un poco entre comillas, por, el, por ahorrarnos ¿no? el, el gasto de, de esos documentos. No sé. eh, yo, ¿Puedo contestar o no? Sí. Esta ¿Es la pregunta? Sí, sí, sí dale, dale, dale. Vale, vale, vale. Digamos que de la relación que tenemos con colegios, puntualmente con colegios profesionales, porque también está la administración, ¿eh? Eh, con colegios profesionales lo que hemos visto es que ellos mismos el precio que tienen para un libro electrónico, que es verdad que tiene un número limitado de, de, de documentos a generar, eh, no, suele ser, no, no es más caro que el libro en papel. Por lo tanto, lo mismo vamos a escribir en cantidad y lo que nos gastemos por parte del coordinador, porque en principio es el que paga el libro porque se lo proporciona el colegio. Eh, no, no va a ser un gasto más caro por el, el hecho de tener papel o, o electrónico. Es verdad que mmm, las hojas en papel sí se acaban, pero los documentos, el número de hojas dentro de un mismo documento tiene más disponibilidad que, que la hoja en papel. No, no es por justificar, es verdad que para, para justi justificarlo por parte nuestra, digamos como, como empresa que lo ha generado, es el hecho de que mmm, cada documento que se firma tiene un documento probatorio que va detrás del mismo. ¿Por qué? Porque la firma incluida en la aplicación es una firma digital avanzada, que está reconocida a nivel europeo y por supuesto español, para que en caso de que si uno tiene un problema en la obra, y más sabiendo al minuto cuándo se ha realizado una anotación, no va a tener ningún problema en presentarlo en un juicio. Entonces, cuando nos planteamos realizar la aplicación, cuando pasó de proyecto piloto a aplicación, dijimos, lo más importante aquí, ya iremos evolucionando la aplicación. Lo más importante aquí es la seguridad del sistema. Y en este caso elegimos esta firma. La firma es un poco la base que tiene el coste por, por documento, porque no tiene su precio, digamos. Sí, sí, evidentemente, claro. Mientras más volumen se compre, más barato también es para nosotros para poder generar esos documentos. Por lo tanto, tanto el colegio profesional o un consejo. O a nivel, por ejemplo, eh, obras públicas lo ha implantado a nivel nacional en todos sus colegios profesionales. ¿Es verdad que cada sector funciona de forma distinta cuando hablas con consejos o con colegios directamente? Vale, eh, me, le doy pie a Javier Hurtado, ¿vale? Porque ha hecho un comentario. Eh, Javier, date, ábrete el micrófono y comentas. Javier. Hola, buenas tardes, ¿me ahí? Sí, perfectamente, muy buenas tardes. Oye, si, si oís algún chiquillo o algo, no. Ah, es que, si estamos aquí que combinados, sí. <risa> <risa> Bueno, nada, mi pregunta iba, iba en torno a qué experiencia tenéis en la implantación de este libro. Cuando digo experiencia es, pues eso, eh, las dificultades con otros técnicos. ¿Cómo es la implantación? Porque yo no lo, no lo he implantado y me gustaría saberlo. Vale, no, nos hemos encontrado, llevamos cinco años. Nos hemos encontrado de todo y es verdad que todo ha ido cambiando. Es decir, si antes las preguntas eran lo que estamos preguntando ahora, básicamente, oye, ¿es legal? ¿No es legal? Básicamente ahora las preguntas son, mi colegio no lo quiere implantar. Antes era solamente el tema, ¿qué dice la inspección de trabajo? A partir de ahora las preguntas, tanto en las obras en las que los implantamos, como lo que ha ocurrido es que los promotores se han acostumbrado a trabajar con ello y quedan informados, quieren que se aplique este libro. Por lo tanto, la curva de aprendizaje es verdad que no es lo mismo para todos los tipos de obra, pero eh, nos está ocurriendo que en todos los tipos de obra, y sobre todo las obras pequeñas, lo están aceptando puesto que ven que lo, lo entienden como una herramienta que está ayudando al resto de la obra. No lo están viendo nuestra figura como que vamos allí a ver qué está mal, sino que mm, están interpretando que es parte de la gestión, de la coordinación y nos involucra a todos. No en todas las obras, hemos tenido problemas en, en algunas obras donde alguien de repente no quiere firmar. Las firmas también se puede enviar por correo electrónico si no está presencialmente la persona en obra y recibo un correo y sin tener la aplicación puede firmar directamente. Y ante la negativa, nosotros eh, poniéndonos en contacto con la empresa Optimiza, cambia la dirección, nos puede llegar a nosotros mismos y escribimos en el hueco donde no quiere firmar queda informado rehúsa firmar pero recibe la anotación por lo tanto a partir de ahí que ven que la reciben es cuando en la siguiente anotación sí firman pero es verdad que te puedes encontrar con todo tipo de personas eso ya algunos que lo entiendan como un, una herramienta que les está controlando más allá de lo que debería ser un papel pero la, la experiencia en general no es mala. El primer paso sería tener esa conciencia de colaborativa, básicamente. Sí, y de hecho, el documento que hablaba al principio de la presentación, que es el acta de gestión de la coordinación, lo explica todo. Explicamos cómo se va a llevar a cabo la coordinación, todos los puntos, cuántas visitas, quién va a realizarlas, eh, todos vamos a recibir un código, todos tendremos acceso al libro de incidencias electrónico, por lo tanto, todo el mundo queda informado en la obra, de cómo se va a gestionar. Y esto es lo primero que sacamos cuando viene un inspector de trabajo. Decimos, todos son conocedores del sistema de la gestión de la coordinación por parte de la coordinación aquí. Por lo tanto, eh, poco se puede escapar. Siempre habrá alguien que no, pero también, oye, uno puede hablar con el promotor para que hable con esa subcontrata o contrata para que entre en la dinámica, ¿no? Al final, bueno, al pues final se de anotar y de dejar las cosas claras y que desde luego es de mi experiencia y más con el COVID, que vamos, he fundido el libro de es electrónico desde mi despacho, vamos bueno, me queda súper a gusto. Eh, Javier, no sé si quieres decir algo más. Sí, porque... no, que simplemente le quería decir a algo que yo, si fuera inspector de trabajo, que no lo soy, os daría enhorabuena si, si viera eso. <risa> simplemente <risa> quería decir eso. Venga, gracias. gracias. Tengo, tengo parte... Un par de cosas que decir, y es que eh, por lo visto el cartelito que te ha salido antes, y lo está diciendo algún compañero en el chat, es que cuando eres usuario por primera vez, la primera charla eh, tiene tiempo ilimitado, por lo tanto, dale, dale dale caña. Luego, eh, tengo, bueno, eh, Oriol yo eh, ha anotado una cosa por aquí, pero me ha pedido, por favor, que hiciera yo la, la, la pregunta, porque no, o el apunte porque él no puede participar en este momento, me pone recordar que no es obligatorio visar los trabajos de coordinación de seguridad y salud. Ligera libertad de movimientos en la adquisición del libro de incidencias. Aunque sí que es verdad que la ley del libro de incidencias dice que tiene que estar registrado en un colegio. Ahí hay un poco de matiz, creo yo. ¿no? Nosotros tenemos usuarios que son usuarios técnicos, compañeros, que ellos mismos eh, se ponen en contacto con la empresa de la aplicación para acordar precios directamente por volumen de compra. Esto es fundamental, lo hablaba. Al final es la labor de muchos. Nosotros, eh, el objetivo de sacar esto fue ayudar. Evidentemente, tenemos que mantenerlo y tenemos que evolucionarlo porque ahí viene BIM y queremos vincularlo con BIM. Eh, tenemos muchas propuestas para realidad aumentada, realidad virtual en obra. Eh, eh, es ilimitado todo esto, pero mantenerlo es, es complicado y por eso, por eso tiene un precio, no, no, no es por otra razón. Claro, eh, luego la siguiente cosa que quería comentar es que tengo a Batalla, a Miguel Ángel Batalla con la mano levantada y luego tengo a Antonio Verdú con una anotación que sería la siguiente. No sé quién ha sido primero, si os parece le doy paso a Miguel Ángel y luego a Antonio también se abre el micro y puede comentar, ¿vale? Eh, Miguel Ángel, por favor, abre, ábrete el micro y comenta lo que necesites. Hola, muy buenas a todos. Eh, muy buenas. Muy bueno, Ebrul, muchas gracias por, por tu charla. Eh, yo quería recoger varias cosas que se han comentado en el chat. La primera, el, el comentario de Oriol que efectivamente no es necesario eh, hacerlo a través del, del colegio. Yo he utilizado el libro de incidencias electrónico tanto para obras que iban visadas como para obras eh, de menor entidad que no iban visadas y entonces directamente he comprado el libro de incidencias, le he puesto mi propio código interno y he funcionado con él. A mí me ha dado buenísimas eh, experiencias porque eh, el hecho de poder trabajar a distancia es el proceso que comentaba eh, Brul. Yo he hecho mi visita, yo he tomado mi registro fotográfico, he tomado mis anotaciones y no he tenido ni que cruzarme con el contratista, ni con el promotor, ni con nadie. Directamente yo hago la visita en el horario que a mí me viene bien, que es bastante delimitado, y luego le mando la notificación que queda registro de que yo he hecho esa visita y de que yo he mandado esas notificaciones. Entonces, también agradeceros el, el comentario. Y luego el comentario de Fernando González también, de la horra, que decía que el coloca la portada con el código invitado a la entrada de la obra. Yo he hecho lo mismo y todas las consultas que he hecho al respecto, pues me han dicho que efectivamente eso es como si el libro estuviera presente en la obra y hasta ahora no he tenido ningún problema con ello. Vale. No, te lo agradezco porque al final, hombre, vemos que nosotros llevamos mucho tiempo incluso con el proyecto piloto, pero también queremos entender... Cómo, ¿Cómo lo realizan el resto? Puesto que podemos mejorar todos. Nosotros tenemos este acta de gestión que, que difundiremos para que todo, todos podamos participar en ella, ¿no? para entender que lo estamos haciendo de la forma adecuada. Pero esto que comentas es tal y como lo realizamos también nosotros en, en obra. Vale, genial. Pues si, si te parece, eh, Antonio Verdú, eh, ábrete el micro y, y a tu disposición el audio. A ver, ahora buenas tardes, Brul. Ah, buenas tardes, cual, Enrique. Buenas. Nada, yo eh, simplemente lo que había comentado ahí en el chat es que, bueno, al hilo de lo que estáis comentando de que en cada colegio incluso el, el consejo, eh, pues eso, tomaba una directrices de cara al libro de ciencias, etcétera. Pues, o sea, me, lo, que, lo que no llego a entender es cómo seguimos aún así, como siendo un colectivo tan potente como el que somos, con tantos años a nuestras espaldas aún no seamos capaces de, de llegar a ponernos acuerdos en cosas así tan, tan elementales. Yo sí que espero que a lo mejor este colectivo que hemos montado aquí, gracias a ti que de, de casi 900 compañeros sí Gracias, sirva, gracias al final. a mí no, ¿eh? gracias a todos los que estás Bueno, lo montante yo... es tú y al final... <risa> bueno, bueno con... yo puse un enlace ahí y no he hecho nada más. El <risa> resto lo habéis hecho vosotros. Eh, te digo que al final es un, colectivo, o sea, es un grupo muy potente y a ver si entre todos pues, somos capaces de, de mover esto y... Yo que no sé, remar todos en el mismo sentido, ¿no? Que, que al final es lo, lo importante. Lo, lo que hemos visto, lo que comentaba antes, en la, la fuerza que tienen los colegiados frente a los colegios no es de uno, es de muchos. Por lo tanto, por lo tanto si muchos piden herramientas, pero no digo esta solamente, sino cualquier otra, al final un colegio tiene, tiene que decir, bueno, pues yo necesito esta o, o otra, pero por lo menos proporcionar y más en este momento... Que lo, que lo estamos viendo por, por la curva de, de llamadas que se han surgido, tampoco es que mmm, sean muchísimas, ¿no? son unas cuantas, ojalá fueran más como pa, para poder incluso abaratar el coste de, de los documentos, no al final es, es esto y poder evolucionar la herramienta, porque necesita, necesita evolución constante, esto va muy rápido. Muy rápido. Está claro, gracias. Gracias. Eh, la siguiente era de Fernando Fernando González de la Horra eh, ha hecho un comentario eh, ¿quieres abrirte el micro y comentarlo tú mismo? pero bueno, básicamente lo que decía en obra, hago colocar la portada con el código de invitados en la caseta de forma que cualquiera incluso de inspección pueda acceder vale. luego José Dura eh, José, si ¿sí quieres comentar vale sí, buenas tardes es... Ah, hola. Sí, buenas tardes José Nada, yo es que eh, quería dejar la pregunta ahí para que debatieseis un poquito, porque es un poco, como va un poco enlazado con mi presentación de mañana, pues quería que dejaré la pregunta, que debateré vosotros y mañana enlazo yo con lo mío y, y vale. doy mi. Porque es, es una de las razones por las que yo he generado la documentación que mañana voy a presentar. Vale, vale. ¿Lo digo si la, la pregunta vía oral o, o la, la comentáis vosotros, como queráis? Vale, no, veo tu pregunta. El hecho es, pregunta si el libro de incidencias electrónicos se está utilizando para su fin o se está utilizando en este caso como herramienta de la gestión. Eh, lo, lo que yo he hablado dentro del libro de incidencias de anotaciones, actas o informes, lo que ve el resto de intervinientes, lo que puede llegar a leer son solamente las anotaciones en el libro. Es verdad que hemos aprovechado para que el que quiera pueda utilizar, en vez de hacer una anotación, hacer un acta con el mismo sistema de la firma electrónica avanzada. Esto es algo que cada uno puede utilizar como quiera. Son diferentes herramientas y estamos pensando en otras. Control de incidencias, ese tipo de cosas que podrían incorporar. Eh, yo entiendo que sí, el fin es, el libro de incidencias tiene un fin, pero el resto que va en paralelo para el coordinador, actas, informes, o lo que quieran establecer, sería también para armar eh, lo que sería el servicio de coordinación de seguridad y salud para un coordinador. Cuando un inspector nos pide el libro, también pide las actas de reunión de coordinación. Por lo tanto, esto es parte de la gestión de la coordinación para defender la actuación de uno, entiendo. Vale, pues, eh, Fran, Fran Castro, eh, ¿quieres comentar tú mismo el apunte que has hecho, que es muy, muy muy interesante? y Creo que es un matiz que hay que tener en cuenta. Bueno, no es simplemente comentar lo que no es eh, eh, diligenciar, es lo que habla, lo que dice la normativa, no es visar. Diligenciar es que te pongan un sello. Entonces, yo lo que no sé hasta qué punto podíamos coger, llevarle, llevarle, el libro al colegio y decirle, mira, este es mi libro, me lo, me lo sellas. No sé si, si existe algún algún modo en el que, eh, en el que se pueda mm, se pueda esto, eh, eh, eh, eh, o sea, se le pueda poner esto a la, a la aplicación eh, para que se pueda llevar el libro allí, al, o sea, el, libro, el, el código al colegio y le diga, oiga, póngame usted la firma electrónica aquí de, o el sello que sea, que esté en mi libro. al final le, es, es algo que, que, que podríamos hacer. Yo puedo llevar un libro de incidencias al colegio y decirle, aquí está mi libro, sellamelo. No, no me venda el suyo, yo traigo el mío, sellamelo. Sí, hombre, yo entiendo que sí, lo que pasa es que es verdad que cada colegio es distinto. Ahora con, eh, hace unos años, eh, aparte del visado, se generó lo que era el registro. En algunos colegios, cuando se registra la intervención, no te dan el libro, solamente te registra la intervención. Es verdad que ahora hay como una especie de menú. Si quiero viso, si quiero registro, o si quiero doy como la información de que voy a hacer una obra nada más. Cada uno elige lo, lo que quiere hacer. Quizás está ocurriendo ya de esta forma, ¿no? Es decir, que uno... Puedo usar el, el, el medio que necesite o vea ve adecuado, pero visar es un tema y diligenciar es otro distinto. Otra cosa es que yo utilice mi sistema y después quiera llevarlo al colegio. Si utilizo mi sistema, a lo mejor ni quiero llevarlo al colegio, no lo sé. Eso ya a, a interpretación de, de cada uno, dependiendo si hay una obligación legal de hacerlo o no. En principio, como decía Oriol, no hay una obligación legal de visar las intervenciones. Por lo tanto... Pero, pero lo que el nos, libro, obliga, el nos obliga nos el, obliga el colegio de un modo o de otro es no visas, pero claro, como tienes que diligenciar, no te queda más remedio que al menos registrar. Y ya ahí pues te meten el, el, el impuesto correspondiente, ¿no? Los sí. 20, 30 euros, que bueno, la mayoría de los colegios lo que han optado es porque el registro y el, es curioso, ¿no? Pero el registro o el visado de las, de las coordinaciones de seguridad suele coincidir en precio. Entonces, pues al final. Lisa, claro, yo creo que lo mejor es que sea el propio colegio el que por lo menos permita diferentes herramientas para, para usar en obra. ¿no? Pues tienes en papel, tienes esta herramienta y tienes esta otra. No, no, no hay ninguna obligación de utilizar. De hecho, el papel no ha desaparecido. El que quiera continúa en papel. La siguiente es de Ana. Eh, Ana, te puedes abrir el micrófono si quieres para hacer tú misma el comentario que, que has, has mencionado. Vale, Ana, Ana comenta que en uno de los campos que se puede utilizar con total libertad sería en la obra pública, siempre acordado con la administración responsable de la contratación de la misma. Eso es así, es un simple, es un simple comentario. Yo lo estoy utilizando y de hecho los, los técnicos de la administración que, con los que trabajo y ven por primera vez el libro de incidencias, pues la verdad es que, que me hacen palmas, ¿no? Eh, les, les, les interesa bastante este tema. Las administraciones se han puesto en contacto, de hecho hace poquito... Eh, firmamos y van a ir gradualmente con el gobierno de, de Canarias, que, claro, como están entre islas, pues les es como dificultoso moverse, entonces mm. han optado por ese sistema. Vale, y luego José Iglesias. Vale, muy buenas. Vale, no, era simplemente que, básicamente, yo, bueno, y muchos compañeros, el miedo que tenemos al libro electrónico, no, es que parece que tienes que llevar la tableta a obra y oye, encargado, recurso preventivo, firma aquí que recibes esta, todo esto. Pero por lo que estoy oyendo no hace falta. Entonces, no tendría que firmar, sino que nosotros al hacer, entiendo, que al hacer la anotación, después ya se le enviaría una notificación a todos los intervinientes. Entiendo que es algo así, ¿no? Eh, esto se explica mucho mejor en el vídeo que hacía referencia y está en la presentación, pero el hecho es que se pueden hacer mmm, varios usos. Uno es, tú puedes incluir a firmantes o a informados. Por lo tanto, si yo quiero in, eh, tener como firmante al jefe de obra o al recurso preventivo, pero quiero informar a dos subcontratas. Por lo tanto, esos dos informados no tienen que firmar. Van a recibirlo sí o sí una vez firme los que considero que son los firmantes. Esto es una, una forma de hacerlo. Ahora bien, puede ser presencial o por correo electrónico. Si la persona que tú quieres que firme no está en la obra en ese momento, porque es el encargado de una subcontrata, puedes pedir la firma por correo electrónico. ¿Qué significa? Que yo genero mi anotación, le doy a enviar por correo electrónico, genero mis firmantes y mis informados y cada uno de ellos de forma secuencial, tú el primero como autor de la anotación, firmas, el siguiente firmaría, que puede ser por ejemplo el jefe de obra, una vez firme lo recibe el encargado de, o jefe de la, de la subcontrata y cuando se recopilen todas las firmas, automáticamente todos los informados recibimos la misma notificación y aparece en el documento todos los firmantes y todos los informados. ¿Vale? Bien, pero esa, ¿Esa firma cómo se, cómo se firma? ¿Con eh, la firma? Se hace directamente en el tablet, directamente, como si fuera tu firma en el tablet directamente. eso es la firma electrónica avanzada. Recoge datos de IP, recoge datos de velocidad de trazado, todo, como si fuera una firma normal. Ah, vale, vale. Y sin tener, vale. lo importante aquí, sin tener la aplicación instalada, puedes firmar. No es necesario que la tengas instalada. Guay, complicado. guay. Y si alguno no firma, le llega a alguno, oye, firma que han pasado tres días o vale. alguna cosa. No, bien preguntado. El hecho es que mmm, si alguien no firma, constantemente, automáticamente, se genera un recordatorio a este técnico, a esta persona, para que firme, ¿vale? En el caso de que veas que no firma, tú le puedes llamar por teléfono, oye, necesito que firmes. Si se niega a firmar, es lo que hablaba, creo que durante la presentación, oye, no quiere firmar, nosotros lo hemos hecho, incluso presencial, no quiero firmar, me lo dice el jefe de obra, esta anotación, vale, perfecto, no, no pasa nada, yo lo envío a la inspección, pero yo firmo en tu hueco, rehúsa firmar, queda informado, porque lo va a recibir igual. Y ahí aparece claro. que no ha querido firmar esa anotación. Por lo tanto, la inspección de trabajo, cuando ve esto, es cuando... Automáticamente se pone en contacto con, con el coordinador o quiere pasar por la obra para ver qué pasa. Claro. Vale, muchas gracias. Vale, no sé si eh, había alguna otra eh, que me he dejado por aquí. Vamos a ver. Está la, Antonio dice que el Colegio de Alicante Libro es gratuito. Eh, José Dura, qué pasaba todo de verdad. Este hay que celebrar, por supuesto, José Dura. Y mira, más, más aún hay que celebrar porque acabo de darme cuenta de que hemos pasado ya los 900. A las 900 personas en el grupo vale. de Slack. ¿eh? Mm. Eh, vamos a ver, eh, compartir el vídeo de Slack ya está compartido. He puesto un enlace eh, al artículo en, mi, en el blog donde está, está el vídeo y también eh, lo he colgado en el, grupo de, en el canal de KadaTe. Eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Soledad, es compatible. Soledad, eh, hazla tú misma, por favor. La... No sé si. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, sí. Hola, Soledad, muy buenas. Hola. Buenas tardes. Quería preguntar si es compatible a la hora de firmar el documento con la firma electrónica que se utiliza en el porta firmas en la administración. Eh, lo, lo, lo de, yo no soy especialista en el tema de la firma. Vale, yo sé que se llama firma electrónica avanzada y que tiene unas eh, comprobaciones con terceros para que sea legal. Eh, no, no sé, cuando te refieres a compatible... No sé a qué te es porque, decir. por ejemplo, cuando se firma un documento en la administración siempre se hace a través de un portafirma, donde van toda la cadena de firmas que firma el documento, tú lo cuelgas ahí el documento que firmas. Entonces, no sé si con el libro se genera un documento que se puede colgar ahí o eh, como es. No sé si lo, lo habrán visto, pero cuando se genera la firma, tú recibes, el, por ejemplo, en un correo electrónico o directamente en el tablet, ves, ves el documento que vas a firmar y van firmando cada uno en el hueco asignado para la firma a lo mejor es parecido claro, a lo, sistema, pero lo que yo te digo no, no, es, no, no hay ningún hueco en concreto para cada uno, sino al final van encadenando firmas y abajo del todo aparece con un código, que es lo que es el comprobante de firma, tiene que ser que todo el mundo tenga certificado digital pero eso es certificado y, digital y y es otro sistema distinto, digamos que la firma que lo, lo que yo sé y, y he escuchado a los técnicos, tiene como diferentes niveles ese es uno de los niveles de firma. Me hablas del certificado. Tendrías que tener el certificado electrónico porque si no, claro, puedes, sino, no más. puedes. Sí. En este caso, optamos por esta firma porque, claro, meter certificados electrónicos en un dispositivo móvil no diferente. Ya lo que pasa es que, que dentro de la administración, yo que trabajo en la administración, dentro de la administración, cuando tú haces un expediente electrónico, donde todo tiene que ir, tiene que ir todo en ese formato. Si no, al final, el expediente no es totalmente electrónico. Pero, o sea, pero sería algo el, el, que habría que ver cómo se podría compatibilizar pero el libro de órdenes por ejemplo ya hasta que empecé a utilizar el libro de órdenes electrónico con la administración a mí me daban un libro de órdenes del, de la propia administración en el que era en papel y, y yo firmaba, entonces es lo mismo yo, la, la firma es un libro de órdenes que se hace una firma manuscrita con, a mano alzada con el ratón o con el lápiz de la tablet o con el dedo en el teléfono, entonces es como si firmaras un papel que es el papel que a mí me daba antes la administración en formato papel, pero no es un papel, sí. es un formato electrónico, es un PDF que lo firmas, entonces pues tiene una validez, eh, no es la misma validez que el certificado que pide la administración, es la validez que tiene la firma en sí misma. Es que, es ya, aquí. ya, pero para el expediente electrónico eh, eh, tiene que ser todo firmado con certificado, por eso era lo que iba, para plantear ya todo un expediente eh, dentro de la administración, todo electrónico. Pero, pero entonces, ¿cómo harías con, con el...? ¿Son, son, son todos válidos, pero son distintos, eh? es decir, que no por el hecho de que la administración utilice portafirmas en este caso, eso es válido en sí mismo, pero cada sistema es válido en sí mismo y por eso hablaba del documento probatorio a la, a la hora de, de defender, digamos, la firma electrónica avanzada, pero en este caso lo que utiliza la administración o lo que utilice un banco o el propio Mercadona, por ejemplo, es un sistema de firma y es válido en sí mismo, y el que tenemos nosotros es válido en sí mismo. No, no es que tenga que tener una, una vinculación entre uno y otro. ¿Cómo, cómo lo harías, eh, Soledad, si fuera en papel? Si fuera en papel, es que ese papel yo lo transformaría en un PDF y ese PDF se firmaría electrónicamente a través pues del mismo. portafirma. Pues lo mismo. Pero tienes que firmarlo siempre a través del portafirma. Por eso diría sí, que a lo mejor sí, sí. el propio acta que saca el libro... Se, se firmaría a través del portafirma. Sí, pero a lo que voy es que las firmas que hay dentro de ese libro de incidencias en papel, yo te, al final de la obra cogería ese papel, lo escanearía, te lo firmaría yo como técnico, ese libro de incidencias en papel escaneado y te lo subiría a la plataforma. Entonces eso es lo mismo, los PDFs que se generan en el, en el libro de incidencias electrónico, firmados con el sistema que tienen ellos, yo luego lo transformo en un PDF y te lo firmo yo con certificado y te lo subo a la ah, plataforma. Vale. Sí, sí, entonces sí, entonces sí, claro, ya te he pillado uh -huh. lo, que, lo, que, lo que decías. Nuestra experiencia, vale, muchas gracias. nuestra experiencia con la administración es que ellos admiten lo que reciben sin tener que pasarlo por otras firmas, porque ha pasado ya por su departamento jurídico. Pero... Sí, pero lo que pasa es que todavía la administración no tiene de todo eh, de, del todo el expediente electrónico en todos sus procesos, ¿sabes? Que es que estamos todavía a mitad. Por eso ahora se admite de todo un poco. ¿Vale? Ah, okay. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Soledad, porque además el punto de vista de la administración, pues oye, siempre es interesante. Eh, bueno, en realidad no nos quedan más no nos quedan más preguntas puestas aquí dentro del chat. Eh, se han hecho las cinco. Estás eh, cascada una hora de, de charla. Enhorabuena, eh, Bruno, porque ha estado súper interesante. Eh, habrá compañeros que a lo mejor quieran ir a ver la charla de de Pedro Cantó, pero en cualquier caso, si alguno se quiere quedar por aquí y queréis que comentemos alguna cosa o se quiere abrir algún debate o lo que sea, yo creo que ya podemos incluso abrir los micrófonos y hacer una charla distendida eh, si alguno tiene alguna otro, algún otro comentario que hacer. Y si no, pues oye, pues cerramos la charla y nos vamos todos a ver a Pedro, que seguro que también es eh, más, que, más que interesante. Vale, pues nada, muchas gracias a, a todos por, por atender eh, y por los comentarios que siempre son enriquecedores. Y a partir de ahí, pues sobre todo, gracias Enrique por, por la oportunidad y a todos los participantes, porque esto cada vez crece más. Nada, bueno, muchas gracias. Nos vemos en las siguientes charlas. Un abrazo a todos. Gracias, hasta luego. Chao.